El tutorial del salto de precisión Lo principal en un salto de precisión Es fijar nuestros pies justo con esta parte Nos vamos a parar justo en esta parte del pie Que es, aquí están los dedos Y el siguiente al dedo Está la parte correcta para poder hacer una previsión O una amortiguación Nos ponemos así Yo personalmente mantengo el equilibrio con los talones juntos Y en puntillas Y lo siguiente será ahora vamos a buscar bajar las manos al mismo tiempo que las rodillas al mismo tiempo las bajamos y en el momento de saltar pegamos un trinco diagonal estirando las manos hacia donde queremos llegar esto nos dará un poquito más de altura y más distancia entonces en el momento de saltar vamos a poner como punto vamos a saltar de aquí a esta parte de acá y que saltar haciendo esto Y las rodillas, en el momento de saltar botar las manos, subir las rodillas y querer y caer con la justo con la misma parte de los pies con la que nos apoyamos acá entonces vamos a buscar como salto de precisión caer así y quedarnos ahí Pueden empezar a buscar distancias Hacer precisiones buscando distancias Cada vez saltar más lejos Recuerden siempre es con los pies juntos Subiendo las manos, subiendo el pecho Y subiendo las rodillas Este ha sido el tutorial de Presi.